Hola, bienvenidos al canal. Hoy les voy a contar por qué me cambié a Fujifilm. Yo tenía una cámara que era una Canon XT2i y bueno, de esa cámara vi el salto a esta, que es una Fuji XT20. Cuando recibí a cambiarme, no sabía qué, qué cámara de escoger. La verdad es que pensaba también cambiarme a un modelo más reciente de Canon. Pero empecé a investigar y en ese tiempo, estamos hablando del 2018, hace dos años, las cámaras MyRollers estaban empezando a salir en el mercado, y muchos fotógrafos estaban empezando a usarlas, y decidí investigar respecto a eso. La verdad es que me tocó con muchos comentarios malos que decían que las cámaras MyRollers no tenían muy buena calidad en las fotografías, porque ya no tenían este espejito, eh, el obturador mecánico, ¿no? sino que solamente incorporaban un, un visor electrónico que es ver a través de esta pantalla y también a través de la mira, pero de manera electrónica. La verdad es que con estos dos años que la he usado no he sentido esa diferencia de la que hablaban en, en reseñas y en videos sobre las cámaras Marlbors. Eh, una de sus grandes ventajas es que como ya no tienen este este espejo, estos mecanismos pues son cámaras más delgadas más compactas que pesan menos y que cuando necesitas usarlas durante jornadas largas no te cansan tu cuello por estar cargando y tampoco te cansan tanto tu mano por estarlas sujetando esa es una gran ventaja de, de estas cámaras eh, otra ventaja que yo encontré y que me sorprendió mucho cuando me probaron esta cámara, fueron los, los niveles de ISO que pueden alcanzar, que son de estas 52.000 en este modelo. Y, y bueno, ¿por qué me sorprendió? Porque mi cámara antigua, la cámara, pues yo tenía valores más reducidos, y si tomaba una fotografía con ISO 3.200, eh, automáticamente ya me aparecía con ruido, con ese granulado y no eran fotografías muy nítidas como lo son ahora con esta cámara cuando yo como con ese 3200 son fotografías realmente nítidas que no aparecen en ningún rasgo de ruido digital la razón número 3 que yo encontré para ponerme a este modelo de cámara fueron sus puntos de enfoque. Tiene más de 300 puntos de enfoque esta cámara y bueno realmente ninguna foto te va a salir Vas a enfocar los objetos que tú quieres realmente y eso también es una gran ventaja. Además de que tiene este control aquí, como le puedes cambiar rápidamente entre el enfoque continuo, el enfoque estático o el enfoque manual, no tienes que estar viendo las configuraciones de de los menús. Eh, también este lente, que es otra de las razones por las que eh, yo cambié este tipo. Yo estaba buscando un lente que fuera eh, un tanto versátil y este lo es, este es el lente que viene de kit con esta fórmula. Es el 18.55. Su apertura mínima es de 2.8 y su apertura máxima es de 22. Es un lente azul, como lo son la mayoría de los lentes Fujifilm Y bueno, este lente reduce la aberración cromática, son positivos ¿Okay? También eso va a ayudar mucho a tus fotografías. Y por último, la quinta razón que a mí me encantó de estas cámaras es que tienen simulaciones de película. Bien, así como los filtros que hay en Instagram que puedes ponerle a las fotos, bueno, pues esta cámara ya incluye algunas simulaciones de película. Entre las que más uso está la simulación Chrome y la simulación Astia, pero también tiene simulaciones monocromáticas y tiene una simulación sepia. Y actualmente en modelos más recientes, como la XT30, ya tiene la simulación eh, que se llama Eterna. Eh, Estas simulaciones, ¿para qué te sirven? Bueno, si tomas muchas fotografías, puedes configurar desde un principio eh, un tipo de simulación que te da colores uh -huh. específicos y cuando tú ya vas a, a trabajar con tus fotografías en tu revelador digital, en mi caso que es nylon bueno, pues ya no tardas tanto tiempo en, en igualar colores o en igualar luces, porque todo eso ya lo vienes con curas desde tu cámara Para finalizar, bueno, pues eh, los pros como ya les había dicho es eh, el ISO, en primer lugar, los altos rangos que puedes manejar con esta cámara, eh, las gamas de colores que son más, más reales, eh, son más vívidos, por decirlo de alguna manera, y también está el rango dinámico, del que no había hablado como una razón, pero que después lo descubrí, eh, el rango dinámico de esta cámara es muy bueno, puedes estar tomando fotografías a, a un paisaje en un día soleado o en un día no oleado, nublado y no pierdes eh, todo ese tipo de información que a veces eh, es importante entre las luces y las sombras. Y también eh, algo que me gusta mucho es que puedes configurar los diales, este dial que trae enfrente y el dial que trae en la parte posterior, así como este botón. Y todos estos que están aquí, tú los puedes configurar de la manera que tú quieras, eh, con las funciones que tú quieras, son teclas eh, rápidas que tú puedes seleccionar una función y automáticamente se activa sin necesidad de que tengas que ir a menú y buscar eh, todos esta, todas estas opciones. Y por último, también les mentiría, si no les digo que lo que me llamó también la atención es el diseño, Retro Vintage que tienen estas cámaras de Fujifilm Son muy bonitas a la vista Eso también fue un punto a su favor Para que yo seleccionara esta cámara Y uno de los contras o de las cosas que no me han gustado Durante este tiempo que yo he usado Fujifilm, Pues es que las baterías la verdad le rinden muy poco eh, Hay que tener varias para que estés cambiando entre una y otra y también siempre llevar tu cargador porque si sí, se consume muy muy rápido otro contra que a mí no me lo parece porque la verdad mi mano no está grande y puedo sujetar bien la cámara es la empuñadura hay muchos fotógrafos que se quejan de eso en las cámaras mayores porque las empuñaduras se redujeron generalmente las de DSLR son más gruesas y puedes agarrar mejor la cámara pero bueno, te vas acostumbrando también a este tamaño y a este peso. Cuando iba a comprar esta cámara también, eh, el que no estuviera sellada, el cuerpo no está sellado contra polvo y contra salpicaduras, era una de las razones que sí me detenían un poco, porque eh, me preocupaba que me fuera a entrar polvo, arena, agua, eh, cualquier cosa, ¿no? y se echara a perder que ya no funcionara. Pero hasta el momento ha estado muy bien, y espero que este video les haya servido, si es así no olviden suscribirse al canal, es muy importante. Y también seguirme en las redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook. Eh, nos vemos en el siguiente.